presentan la sección micondominio.com en El Solidario lo otro que nos pregunta Néstor es que si la Junta convoca una asamblea y puede tomar decisiones con los que están allí presentes, con los que van, no la respuesta no la respuesta es que hay una ley de propiedad horizontal y que su artículo 24 dice que si usted convoca una asamblea y no tiene el quórum reglamentario usted debe retroceder al artículo anterior que es el artículo 23 el que le habla de la carta consulta ¿Quiere saber Nelson cómo se aplica paso a paso la carta consulta? Este sábado a las 11 de la mañana aquí en la señal de Globovisión en el programa micondominio.com TV, casos y cosas de condominio, vamos a presentar una guía paso a paso. Se puede tomar. Cualquier decisión de la comunidad se puede tomar, decidir una nueva junta de condominio, cambiar de administradora, rescindir el contrato con la empresa de mantenimiento de ascensores, aprobar un presupuesto, la creación de un fondo de reserva o un gasto extraordinario. Todo eso se puede hacer por la vía de carta consulta, sin roces, sin la posibilidad de conflictos, de confrontaciones y utilizando las nuevas tecnologías de una manera mucho más sencilla.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 el condominio. Presentaron la sección micondominio.com en El Solidario.